Presentamos en el Relatos de la Noche de la Cripta y corregida por el director principal. Arturo. Bienvenidos a todos. Esta noche aterradora para todos ustedes. Hoy no estaré solo. Estaré acompañado por mi hermano. Llamado el Fantasma de Locuendo 36. Estará escuchando a través de su voz estas historias llamado Octa San Andreas pequeña petición aquí hay un bajito descripción Estará un enlace de su canal O aparecerá En la pantallita Una tarjeta de promocionar Bueno, amigos, aquí les dejo a mi hermano que cuente esta historia Muchas gracias, hermano Aquí ya te contaré esta historia Sin más que decir ¿Cómo hacemos? Ahora mismo, tomemos el video lo mismo un día me encontraba tranquilo en mi casa, estaba bien al pedo y sin nada que hacer, se me ocurrió jugar algún juegos para matar el aburrimiento. Me puse en la computadora de buscar algunos juegos en una página, en eso me topé con el TA, San Andreas, un juegos que marcó un millón de infancias en aquellos tiempos. Hacía años que no lo jugaba y era muy divertido. En la página había varios repetidos, yo seleccioné uno. Total eran todos iguales o eso creí. Tras una hora de descarga y unos minutos de instalación, finalmente pude jugar cuando iba pasando la pantalla de carga, la barra era de un color oscuro y salían textos extraños, como por ejemplo, recuérdalo o encuéntrame. Que yo recuerde, eso no salía en la versión original del juego. cuando se puso la escena del aeropuerto fue normal, pero cuando llegué a la escena donde Tempendi y los policías atacan a CJ le decían cosas extrañas y lo golpeaban fuerte. Te entendí en un momento observo la pantalla como si me mirase a mí. Sé bien lo que me has hecho, dijo el tipo. Yo me quedé perplejo. Recuerdo bien que no pasaba nada de esto en la versión original. En fin, cuando empecé a jugar lo extraño, continuó la calle donde empezamos. El juego se estaba completamente destruida, los coches prendidos fuego, los peatones muertos y un extraño ruido que parecía ser como el viento. Yo empecé a asustarme un poco de esto. Tomé la bicicleta y decidí ir a la casa de CJ, donde se supone que hay que ir en primer lugar mientras jugaba, se me hacía difícil, era como si alguien más controlara el mando. A veces DJ se iba para otro lado, sin que yo comandara la orden. Con el control, la pantalla se distorsionaba de a rato, haciéndolo algo difícil de ver cuando llegué a la casa del CJ, el marcador en rojo no estaba. Que la famosa frase de CJ que decía Grove Street, mi hogar, al menos lo era antes de que yo la... era distinta. Fue más extraña aún. Grove Street, el lugar donde jugábamos, el lugar donde tú me mataste, David David, me pregunté yo en mi cabeza que tenía que ver ese nombre, empecé a sacar teoría de lo que estaba. Pasando con toda la destrucción de la ciudad. Es como si alguien más ya hubiese estado jugando antes que yo, como si estuviese jugando la partida de alguien más. En ese momento aparecieron de los patios suet y big smoke. Yo me les quedé mirando en ese momento los dos abrieron fuego contra cj yo no tenía armas y no tenía con qué defenderme así que empecé a correr lejos de ellos era aún más raro todavía los dos gritaban la misma frase fuerte y más fuerte cada vez fuiste tú david yo perturbado y sin más ganas de jugar me levanté pero casi me infarto cuando sentí un par de manos apoyándose en mi hombro yo me quedé en shock. las manos me empujaron y me sentaron en la silla de nuevo Pude sentir que eran manos frías, tenían una fuerza increíble y me mantenía allí sentado. Yo sentía la respiración de lo que sea que estuviese detrás de mí, pero no quería voltear para nada. Intenté quitar el juegos, pero no podía cerrar el ejecutable, entonces sentí esa respiración en mi oído, una voz grave y como de una persona muriente, me susurró. Descubre la verdad, termina lo que te avise empiezo. Yo ya me estaba hartando de ese nombre, logré alejarme de Big Smoke y Esuet con suerte, encontré un coche y una pistola en la calle, me puse a manejar por la ciudad las manos en mis hombros. Hacían más presión cada vez, como si quisiese romperme el cuello. Yo le pregunté a la entidad. ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde debo ir? Lo sabrás pronto, me respondió esa cosa en el mapa se me marcó una locación, era el lago de Panóptico, el sitio donde se encuentra el muelle con la silla de ruedas. ¿Y donde se originó el mito del monstruo del lago Ness? Conduje hasta allí mientras iba a la pantalla, seguía distorsionándose más. También pasaban imágenes horribles, imágenes como de una escena del crimen. Yo cerré mis ojos cuando llegué al Particon, se puso un bastante horrible, yo le rogué a la entidad, déjame ir, por favor. Yo no sé qué es lo que sucede. Solo quiero que esto termine. La entidad, me respondió, él está allí, si intentas marcharte. Te sucederá lo mismo que me pasó a mí. Esto me perturbó demasiado. Me mantuve parado un tiempo allí, no había nadie, pero cuando fui al muelle y mira la silla de ruedas, ahí lo vi. Era como un jugador. Estaba parado mirando fijamente, Atch parecía el famoso Leatherface del que tanto se habló en el juegos, pero era distinto. Parecía un zombie o un vagabundo, yo en miedo saqué la pistola y le disparé, pero su color de vida estaba en negro, como si ya estuviese muerto. Deduje que este tipo era David, quizás tenía que matarlo y podría dejar esto. Sería libre. Seguí disparándole, pero las balas no le hacían nada. Él corría más rápido de lo que se puede en lejuegos. Incluso daba saltos grandes, no tenía armas, pero sus golpes sacaban mucha salud. Yo tenía que cuidar bien mi salud. Más que nada, esa pistola pedorra tenía pocas balas y ahí yo no lograban matar a David. Entonces en la desesperación se me ocurrió una idea brillante, corrí rápidamente al coche con el que había llegado y me subí. David venía hacia mí rápido. Entonces acelera y lo atropelle fuerte, él cayó al agua y antes de que se levantase fui con el auto y lo mantuve aplastado bajo el agua, sin que se pudiese levantar. Se retorcía mucho y al parecer estaba muriendo. Cuando llegó a punto límite, David pegó un grito extremadamente fuerte, que daño mis parlantes y casi me deja sordo a mí. Finalmente David murió ahogado. En ese momento las manos de mis hombros me soltaron, sentí que esa presencia se alejaba, pero antes de irse, sentí un último susurro en mi odio. «Gracias Gonzalo. Somos libres», dijo mencionando mi nombre. El ambiente en la sala volvió a ser normal, ya no sentí más miedo ni nada extraño. El juego se cerró y se borró instantáneamente. Sin dejar rastro. En su lugar quedó un archivo de texto. Decía, para Gonzalo, lo abrí con miedo y lo leí, decía más o menos esto. Lamento haberte hecho pasar, por eso me llamo Octavio David, era mi mejor amigo. Todas las tardes solíamos jugar, este mismo juegos, hacíamos líos en la ciudad, nos divertíamos mucho. Pero una tarde en particular, David desarrolló un comportamiento agresivo frente al juegos. Había tenido problemas en su vida y estaba sacando su frustración en el juegos. Yo intenté calmarle, pero fue inútil, solo empeoré las cosas. David empezó a golpearme con el control de la consola varias veces. Yo me defendí y le pegué también con mi control. Le di un golpe crítico que le causó un daño cerebral que lo mató instantáneamente. Por desgracia, sufrí el mismo destino, mi alma quedó atrapada junto con la de David en el juegos, por más loco que suene. Así fue de use para liberarme yo no podía hacerlo con David muerto. Mi alma sería libre, por fin estoy feliz de que así sea. Ahora soy libre y feliz. Gracias, de nuevo Gonzalo, lo has logrado tras leer esto. E impresioné bastante había logrado algo que muy pocos creerían hasta yo mismo me costó creérmelo, y pensé que solo fue un sueño, pero me di cuenta que no fue así. Fue real ayude a una pobre alma a encontrar la paz, ¿A qué puedo con tanto miedo, verdad? Preguntaré a mi familia, mi amor, mi hermano, ¿qué os ha parecido? ¿Les ha gustado y a vosotros también, verdad que tengáis un mundillo de miedo? Quizás no fue tan terrorífica, pero me fijé más en la historia, nos vemos amigos. Saludos la justicia imperial para todos. El video te gustó si quieres ver los capítulos completos, te invitamos a que visites nuestro sitio oficial, en limpia.tv, donde encontrarás contenido exclusivo y las mejores escenas del El Video Corto de Shorts, además te invitamos a que te suscribas a este canal de Youtube y actives las notificaciones porque ya tenemos contenidos especialmente para ti. Ya sabes que en casos como este, cuentas con el veredicto final y me gustaría leer tu opinión en la caja de comentarios. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dándole y compartiendo. Muy buenos días tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención. Yo soy la señora que cuenta las historias del terror. Nos vemos, después adiós. Buena